Un adolescente de 17 años de edad murió la noche del pasado martes luego de impactar la motocicleta que conducía contra un poste del tendido eléctrico. El fallecido fue identificado como Brian Martínez, quien residía en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El accidente se produjo cuando Martínez participaba de una carrera de motocicletas clandestina en la avenida Libertad, próximo a la salida a Tenares. Entonces que vinieron y lo, otro amigo y lo invitó y se fue... Yo vivo en un campo y cuando me llamaron era que se había matado. Bien, bueno, lo, lo del barrio lo pueden decir. Era un niño muy humilde. Sí, sí. Y cada vez que, mi, que, a cada vez que el hijo mío me llamaba, y decía, que me pusieran a. préstamelo para yo besarle la mano a mi mamá. Y vino un muchacho que yo nunca lo había visto aquí en mi casa. Yo no conocía a ese. Y ahí vino a buscarme, lo dije para lo para la escuela. Ay. Dios mío, y miren con lo que yo me encuentro con mis muchachos, yo no sé más decirles más nada. Yo no sé decirle más nada, pero yo quiero ver a muchacho que está preso, dije Porque él no tenía que venir a buscar a mi hijo aquí. Él no tenía que venir, Vladdy. Él no tenía que venir a buscar a, mí, a mi muchacho. Mi muchacho te compró un motor ayer. Y ayer mismo lo vendió porque no quería motores. No quería motores, no quería. ahí andaba huyéndole a la muerte, parece. Él lo vendió ayer mismo. Y mira, este a buscarmelo. Y ahí muestra la risa, cantando eh con, una, con el celular. Cantando. Mami, me voy. Tú no tienes nada para mí. Digo yo, yo no tengo nada, Brian, pero vete con Dios la vi en mi hijo. Un segundo participante en dicha carrera, solo identificado como Angel, fue detenido por agentes de la Policía Nacional. NTN, su noticiero regional Robinson Polanco.